Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. Volvemos de nuevo con Streets of Rage 4, y en esta ocasión, pues vamos a jugar una partida a dobles. Como jugamos hace tiempo en nuestras queridas Mega Drives y en los arcades, que había pues en los bares y en los recreativos. No sé si os acordáis, eh, muchos de vosotros seguramente no vivisteis esa época, pero. pero bueno. Eh, pues nada, eh, vamos a jugar aquí un, un rato con, con, con Pato, eh, el jefe de Jugando el Linux. A ver, Hola, muy firmes. buenas. Muy buenas. <risas> Tampoco tanto. <risas> y bueno, pues en primer lugar pues le vamos a dar las gracias a la gente de Dotemu que se ha portado con nosotros y nos Correcto. ha facilitado pues, las claves para, para, realizar, eh, para realizar este, este vídeo. bueno pues antes de continuar queríamos también daros una, una pequeña sorpresa y es que entre todos los que veáis este vídeo vamos a sortear una clave de streets of rage 4 vale una clave para el primerito que la registre nosotros eh, a lo largo de este vídeo pues en determinados momentos de, de la partida tiremos pues una una parte de esa clave vale sabéis que son eh, tres grupos de, de números y letras eh, pues pararemos tres veces y os diremos eh, pues una de esas secciones de la clave, ¿vale? Y cuando digamos la tercera, pues el primero que la complete es el que se queda, es el que se queda el juego, ¿vale? Eh... Una cosa, eh, sería, sería conveniente si eso eh, que el, vosotros que estáis ahí detrás, eh, el que consiga la clave por favor que nos escriba eh, por lo menos que nos diga si, hay, si ha conseguido activarla nos lo diga en los comentarios para, para, para poder felicitarlo y bueno pues si es eh, alguien de nuestros grupos de Telegram o de Matrix pues, también. pues ya sabe que por ahí también nos puede, nos puede avisar ¿vale? Y, y bueno pues nada vamos a empezar vamos a, a empezar aquí con el modo historia vamos a crear una partida eh, vamos a escoger pues, a, a uno de los personajes. Voy a jugar en este caso con Coqui. ¿Quieres jugar Pato? Me, me da igual, eh. elige el, elígete a que quieras. Pues me, me elijo a Blaze. Y Perfecto. vamos a crear la partida en línea. Mm -hmm. Es una partida privada. Le damos aquí, ok. Te mando la invitación. Muy bien. No sé si, al, si, la, si la ha recibido ya. Sí, sí, eh, ya. Acabo okay, de unirme. Perfecto. Vale, pues... Uy. pues nada, escoge aquí a, a tu personaje. Pues... Mira, me voy a, con, me, me voy a meter... Yo, yo soy clásico, yo me meto con Axel. Ok. Pues nada, allá vamos. Bueno, tenemos aquí la, la introducción que vimos el otro día. Creo que casi que la podíamos pasar porque... Si no, estamos aquí haciéndoos perder un tiempo preciosísimo. Y le damos a la I para omitir. Y comenzamos. Vamos ya. Qué bonito es este juego, ¿eh? Buah, es una pasada. una alucine. Ahí va, primeras leches. <risa> bueno, hay que avisar que hay fuego, amigo, ¿eh? Sí, sí, vale. cuidado Eso. Toma Bueno, hay una manzana ahí Pero la estaba reservando Por si me hacían cupa. Sí, pero me parece que no nos no, no, no, no, no hace falta Pero bueno, vas para adelante ya y ya. No sé si el dinero vale para algo, para comprar ¡Ay! cosas o. La verdad es que desde que hicimos el primer vídeo, eh, aún no tuve mucho tiempo para, para continuar la partida y no sé si realmente pues, ese dinero que, que va recogiendo sirve vale para algo. Uy, perdona, perdona. <risa> Acabo de, de superar un logro que me, poni... me Uy, perdón. Toma. El logro es? Uy, perdón. Uy, perdón. <risa> <ríe> Qué bueno, tienen unos puntazos. Ahí está. Tienes un cuchillo por ahí, por el suelo. Sí, lo he que... Ahí está, míralo. ¿Lo ¿Has visto? ¡Hala! Cuchillazo. ¡Toma! ¡Toma! Y... ¡Al suelo! Voy, voy, voy. ¡Uah! ¡Toma! Buena. Estoy intentando acordarme, había un botón para dar golpes hacia atrás, vale. Ya sé cuál sí, es. Eh. Es, el, es el gatillo, el gatillo derecho. Yo, por ejemplo, lo que hago es darle a la X y a la A puntos. ¿Cómo, ¿Cómo estás de vida? Eh, más o menos como tú. Bueno. Tira de tus, tíos. ¡Juego! ¡Toma! <ríe> Vea. Agarra. Toma. Y te lanza. Toma. <risa> Toma. El palo, si llega a ser un poco más rápido. Uh. Sería. Sería la caña. Ya ves. Vamos para abajo. Ah, bueno. Mira, con los puntos, vida extra. No me había sí, fijado sí. en el tema. Para eso sirve el dinero. Sí, sí. Mira, tienes una manzana ahí Voy para allá Uy. Joder Me como no. la manzana y me pincha Uno menos Un, un pollo asado ahí voy para allá ahí está Uah, cuidado que pillan medio mira me, a mí también me, me ha dado el logro de Luis perdón <ríe> bueno este es el plan Steel Fighter aquí a romper el coche Sí. Una estrellita. <risa> Píllala tú, venga. Sí. Que ya te pille yo. Vamos allá. Toma. Ya. <risa> oh. yeah. ¿Qué has hecho? Nada. <risa> probar botones, que no me acordaba. Sé que había la Y hacia Golpe Especial. Sí, la Y el Movimiento Especial. Pero le di a Y y B, que eso me parece que es la Hay estrella. Hay la manzana, tío. Sí, es la estrella. Y B es la estrella. Vale, aquí me parece que había uno... A ver, ¿cómo estás de vida? Compré no, vamos a dejar la vida un poco más, un sí. poco más adelante. Oh. Que este, que este viene, viene, viene a pegar fuerte. ¡Uh! Mira, Toma Cuidado ¡Oh! Me ha pillado. Uy, perdona. Nada. Me parece que voy a ir a por sí, el... Sí, cógelo, cógelo tú. A por el pollo. Dale, dale. Ah, no he podido. Ay, perdón. Píllalo. Por... Ahí va. Cuidado, cuidado con los palos. Cuidado, cuidado. Toma. <ríe> Cuidado ya, ya Listo Nos lo hemos limpiado Coja ahí el palo Antes de, de bajar Si quieres Tienes eh, Vale Vamos allá Estos me ponen De los nervios Este de las manos En los bolsillos Como decía ¿Cómo? mi abuelo <risa> Que no se puede estar Con las manos En los bolsillos Que eso es de mala educación Coger de la manzana. Sí, sí. ¡Epa! Toma. Sí, sí, me quieres llevar. Ahí va. Tienes ahí estrellas. ¿Tienes eh, pues píllala tú porque yo. yo pillo antes sí, una. Sí, pero es que esta tiene electricidad. A <risa> ver. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora! Uh. A ver si se Toma. Ah. No... Espera, que voy. Ahí vamos. Uy, perdona. <risa> ah. Ahí va. Toma. Ya. <risa> yeah. Uy, qué malita estoy. Pues déjame eso para mí. Espera un momento. A ver, espera. Una dineros. Ah, tiene que haber por aquí. Mira. Ah, no. Más dinero, pilla, pilla. Vaya. Ay, ay, ay, ahí. ahí, ahí eh. Pilla. Vale, ¿cómo estás de vida tú? No, lo no, mejor que tú, Tírale tú. Vale. Uy, perdón. ¡Oh, me ha pillado! Pues o sea, a mí no. Es que no se sí, ve. Sí. Por aquí es, ¿eh? ¿no? Sí. Esta la hicieron igualita que Rihanna, ¿eh? No sé si te sí. has fijado. Sí. Hay una estrellita. Mira, ¿eh? coge, coge tú ahí el... Coge tú la manzana. Voy, voy, voy, voy, voy. Y hay un pollo asado aquí que lo vamos a dejar. Sí, eso he dejado para... para... La... ¡Uy, eh, salta! ¡Uy! Me ha pillado. Cuidado, cuidado. No, no, no da tiempo a saltar. Bueno, voy a usar un, una magia de estas. Vale. Toma. Que bueno, podría ahorrármela porque luego viene, viene gente por ahí. Yeah. Ese, eso lo malo que tienes es que come vida. Ya. Yeah. Cuidado. Vale. Ahí está. Bien. Bien. Ah, salta. Oh, me has pillado. ¿Me he pillado? No, la, la Riana esta. ¡Ah! Me he pillado. Oh, me ha pillado otra vez. Bueno, pues te voy a. Es, es difícil, ¿sabes? Voy... ¿Qué pasó? Ay. Le esta pausa me has dado. A ver, magia. Vale. Ahí está. Bueno. A ver, voy a darle yo la magia ahora. Oh. Vamos, que la tenemos. Ya está. Coge el pollo si te da tiempo. Sí. Bueno, tú tampoco estás muy allá, ¿eh? Bueno, pero estoy. Ah, bueno, estoy peor que tú. Pues mira, no nos ha dejado. Estamos ahí ahorrando el pollo para cuando estamos mal. <risa> bueno, no está mal. Podemos cambiar de jugadores si quieres. No, para... yo, yo estoy muy cómodo con él. A mí es, esta es la que más me gusta. Yo, es que a mí el clásico me gusta. Bueno, esto le damos para adelante. Para la cárcel. Vamos allá. un montón del golpe hacia atrás ¿sabes? Eh, favor, que le, le das a pausa que inconscientemente le doy a lo bueno ah. porque le doy a, al botón de agarrarlo y lo que quiero es lanzarlo uh -huh. y, y se ve que sin darle le doy al botón estar okay, aquí pollo, ¿cómo Uah. estás? sí, pero a, ahora, ahora a... lo he pillado yo te he pillado, colega. Tienes el taser en la mano. Ah. Ups. ¡Oh! ¡Qué duro el tío este! ¡Eh! Eh, voy Estás a peor, peor de... Sí, píllalo sí. tú. Vale. Tienes un palo ahí. Ah, es verdad. Bueno, voy a echar una partida aquí a. ¿Y Hostia. Esto? No había visto esto. ¡Ah! <risa> <risa> <risa> ¡Cómo mola, tío! Está <risa> guay. ¡Qué bueno! ¡Ah! En, mo en modo GRT. Ostras, pues el otro día me metí aquí dentro no había roto el, la máquina y no, no había pasado esto. Ah, Qué chungo el tío, ¿no? Cuidado, ¿eh? Sí, te, te pilla bien, ¿eh? Ah, muerto. Ya. Vida, esto en 7000. Mira. Pilla ahí abajo. ¡Hola! ¡Chulo! Vamos allá. Mira, y ahí hay dinero. Hay ¡Pilla! Hola, se acogeró tú. Más dinero. No, me agarres, no me agarres. Uy, perdona. Te confundí con uno de los otros. Hola. Que esté chungo. Cuidadín, cuidadín. Coge, coge la manzana, que estás peor. Venga, uno por un lado y otro por otro. A ver, ahora sin escudo así eres está duro. Se <risa> llama está. Murphy, ¿oíste? ¿Te fijaste? ¿Ah, sí? Sí. <risa> Tenía cara de Robocop con el casco ese. Y se llama Murphy. Qué bueno. Bueno, esto seguro que se puede romper. Eh, ya ves. Sí. Dineros. ¡Huala! Chulo. Me coge tú alguno. Dale, dale. Dale, dale. ¿La mesa se puede romper? No. No. Vamos. A por la peña. ¡Vola! Cuidado con Murphy. ¡No! Mira, comete esa. ¡Oh! Pillao. ¡Ah! ¡Borra! ¡Ups! ¡Ups! Ah. Mira, dime con ese. Sí. Eh, ah. estás de... Mira, coge, coge tú el, la manzana que está ahí detrás. Voy. Uy, nos la pasamos ya. Mierda. No, deja. no la puedo pillar. ¿Cómo? Me no, he no, no la puedo pillar. Ya no deja. No pasa nada. Va. Ups, perdón. Ya está. No lo hemos limpiado. Aquí no se puede romper nada. Eh, la, el chisme del agua, me parece. Ah, sí. Mira, hay pollo. Sí, pero píllalo tú, que estás peor. Sí. Ostras, el táser... Toma. Me está poniendo bonito. Tienes un táser ahí. ¡Ugh! ¿Dónde? Nada, ah, lo pillé yo Ah, vale Uf Hombre, hay, ma hay una manzana ahí Píllala, tío Espera, espera, espera Vamos a darle caña aquí a Píllate estos. la manzana Ups Vamos allá mm. Cuidado y vuelven a sacar otra vez el escudo, tío. ¿Te fijaste? Sí. Estrella, Pilla. ¿cómo estamos? A ver. Vale, píllala tú, la estrella. ¿Sí? Sí, píllala, píllala. Bien. Vamos allá. Vamos. Ahora jefe, me parece, si no me equivoco. Sí. Comisionado. Oh. Ah. Un pollo. Cuidado. Joder, ¿Cómo me, cómo me engancha, tío, este. Ah. Me voy a concentrar más en dar leches y menos en coger armas. Porque si no. Sí, mejor leches. Ah. ah. Pollo, pollo. Píllalo, píllalo, pillo. Oh, oh. Hostia, tío, Es que este... Ya lo tengo. ¡Ups! ¡Ahí va! Pues ahora lo voy a machacar yo. Deja que se acerque el otro. Vamos, que lo tenemos casi. Bien. Me ha pillado. Joder, es que te, te quita un cuarto de vida, tío. En este. Perdón por la palabra. Oh. Cuidado. Bien. Está casi ya, ya casi. Toma. No. Ah. Menudo leñazo, me acaba de soltar. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Uah! ¡Qué bestia! ¡Hala! Durillo este, ¿eh? Ya te digo. Bueno, vamos a jugar otro poquito más. Eh, ¿Qué pasa? ¿Esperando a otros jugadores? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ah! Ah, eras tú. Vale, vale. <risa> no me había dado cuenta de que había que darle... Pensaba que con que le dieras tú. Bueno, para adelante. esto lo vimos ya el otro día en el otro vídeo. Lo vamos a quitar y avanzamos al carguero. Vamos allá. La verdad es que mola más jugando a dobles, eh. Uh, Tanto. Es que al final yo creo que estos, este tipo de juegos al final sí creo que se, se, se crearon para esto, para jugar así. Ya. Hombre, así es como jugaba yo en la Mega Drive. Sí, claro, yo también. Que bueno, este lo jugaba en casa en cola, ¿eh? Otra vez. Ay, me pilló Ups Ay, lo siento Buah Ostras, me ha pillado bien Bueno, hay aquí, hay aquí hay cositas Píllate tú la estrella No hay nada más por aquí para romper, ¿no? Creo que no Me pillado bien sí. Ostras, estás muy mal, eh Muy, muy mal Buah. A ver si pillamos algo aquí Porque si no... Ah, vete, no, no. vete tú a por él Voy Es que no, viene no, no. por mí, qué cabrón <risa> Ala. Ala. A ver qué hay aquí oh, Me ha pillado, toma A vida ¿Puedo agarrar? Sí. Sí, tírale. ¿De tírale. No sé, no sé qué es lo que dice. Creo que le di el salto. Ups. Le volví a dar otra vez a esto. Ah. Es que tengo. Eh, tengo el, Ahí está. El, el mando que, que uso tiene muy cerquita el, el, el botón, botón de start el, con el ya. X. Y en el momento, claro, cuando tiro el dedo, yo no me fijo y, y, y le doy a, al start. Y la manzana. ¡Cuidado! Estos me pone nervioso, la verdad. Bien. Ostras, qué cabrito. No viene ninguno por detrás. Si no. Toma. Te, te voy a dar a ti. Ahora. Oh, me ha pillado. Por detrás. estos de las manos en el bolsillo no le puedes ir por arriba, si no... Ya te tiran. ¿Qué cogí? ¿Había algo brillando Algo ahí? había ahí. Cajas. Dale, dale. Ah. ah hay pollo. Cógelo, cógelo tú. Y una vale. bolsa. ¿Y eso es lo no que es? Píllalo. Pasta, Dinero. Debe ser Vamos. Vamos. Vale, la madame. Vale. Vamos por ella. ¡Ah! <ríe> ¡Oh! ¡Cuidado! No me había dado cuenta de que tenía la madame ahí detrás. Ah, Coge tú la manzana. Coge la estrella. Sí. Sí, sí, que yo tengo dos. Es más, voy a usar uno. Tienes ahí la manzana. Ahí vas. Más fácil ¡Díale! esta que a ver quién está peor ahora. Estamos más o menos así. Bueno, presérvalo, por si acaso. Sí. Al final no, no lo vamos a pillar ninguno, ahora. <risa> como de la otra vez. <risa> y encima, toma, de, re, de, de regalo una. De refilón. Clasificación C, C siempre. ¿Sí? Siempre nos toca la misma. Mm. Bueno, ¿qué tal si jugamos ahora un combate? Venga, para, venga. para ver la... Dale, dale ahí al botón. Ah, va, sí, verdad. Bueno, omitamos. Muelle viejo. Y aquí me parece que es donde lo habíamos dejado en, en el anterior vídeo. Va, venga, vamos a jugar un rato en esta parte porque si no la gente va a ver eh, las mismas fases que, que en el vídeo va, que estuvimos emitiendo el otro día, que bueno, que si queréis verlo pues está, está en el canal. Sí. Ups, oh. me metió por medio. observamos vale vale espera. vale bueno vale bueno, aquí ¿qué te parece si hacemos una pausa ahora? Y bueno, hacemos una pausa porque teníamos que sortear algo y con tanto golpe y tanta emoción creo que nos estamos olvidando de que tenemos una clave para que alguno de vosotros pues podáis disfrutar de este juego igual que estamos haciendo nosotros. La primera parte de la clave es W2LHT. Repito, W2LHT. Después iría un guión Y luego iría el resto de la clave Y bueno, pues vamos a continuar Reanudamos la partida vamos Y seguimos ¡Wow! ¡Hombre! ¡Un logro! Bueno, voy a coger aquí esto eh... Hay money ahí Sí te lo ponen ahí. ¡Hola! ¡Ostras! Te, te he pillado. Ostras, pero eso mete mucha caña, ¿no? Toma. Vale. Los bidones. A ver si hubiera comida ahí. Dinero y una estrella. Ah, mira. Ahí... Píllala, píllala. Pilla la piedra. Pilla. Wow. Bueno, por tanto, ya de ahí. Ya, ya se, ya se va despejando la cosa. Ups, estoy mal de vida. Vale, déjame ir a mi delante. Díale. Espera, vamos a usar una magia. Me voy a venir más para el medio. Me han, me han pillado. Ah, estaba agarrando, ya te dije, ¿dónde estoy? Estoy agarrando aquí a una hoy, ah. oh, eres tú, casi te doy. <risa> Falta poco, a ver qué hay aquí. Mira, eh, lo voy a pillar yo, eh. Oops. Sí. Vale. Tienes ahí una manzana. Voy para allá. ¿Dónde? Aquí abajo. Voy. Y tienes ahí vale. porras y cosas de Un esas. Porra. No sé si se puede entrar en ese baño. Eh, sí. ¿Hay algo ahí? Ah, mira, máquina. Pues ahí. ¿Y dónde está la máquina? Pues nada. Más para adelante. No sé si habría partida ahí o algo. Vamos allá. A lo mejor eh, no había que darle al botón de romper. <risa> Pero bueno. Eh, no sé. Mira, manzana. ¡Ay, perdona! Estabas no, no, tú pasa nada, no, no, peor. Pasa nada. No me di cuenta, lo siento. Hay, hay, hay más, hay más de aquí. Sí, y jefe. Ups. Bueno, a ver qué haces tú. Porque. ¡Oh! ¡Qué rápido! Vale, comida. Y si no. Vamos a ver. Toma. Oh. Me han oh. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh. La oh. poli. Oh. Ostra. Cuidado, salta. Salta Salta ahí. De ahí. <ríe> Qué cabrito. Cabrito, cabrita, no sé lo que es No lo tengo muy claro ah. está mandando bombas por ahí Oh, me has pillado ah. Joder, se ha librado ¿Lo has visto? Sí La he lanzado y se ha librado Cuidado Vale, bueno, pues, ¡magia! Buah. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buah! ¡Me ha pillado! Oh, no, magia, la he pillado, la he pillado bien, pillado. Es que no habla más calificación que fe. Pues no lo sé, pero pues somos muy malos. Eh, sí, eh, que... Se ve que sí. sí. A ver, a ver. Dale, dale ahí a, al botón. Y vemos esta, a ver que esta no la había aún. No vais a escapar tan fácilmente. Oiga, señora, no se da cuenta de que el sindicato. Es que van súper rápido, tío. Ahí me voy a meteros entre rejas. Centralito todos los envíen todas las unidades disponibles. Estamos rodeados. Esta vez no nos atraparán. Wow, Vale. Y esto. Eh, pues debe ser el que desbloque el que había que desbloquear. Ah. <risa> Qué <risa> raro. Problemas de jurisdicciones entre policías. Sí, sí. solamente va a hablar con la señora sí, sí Han desbloqueado guay el A es ok bueno, pues aquí sí que vamos a vamos a cambiar de vamos a dejar de jugar en modo historia, nos vamos vale. a ir al modo combate vale. y vamos a darle entonces aquí a salir podrías dar la segunda parte también pues sí, vamos a dar la segunda parte de la clave Y bueno, eh, estad atentos Que antes dejamos pasar demasiado tiempo Pero ahora va, va seguido casi ¿eh? O sea que tenéis que estar aquí viendo el vídeo Casi hasta el final O si no, hasta el final mejor Vale, la segunda parte de la clave es A M F E K Repito A -M -F -E -K. M, F, E, K. Y después, bueno, pues después va un guión y por último, pues iría la tercera parte de la clave, que, que diremos dentro de un ratito, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a irnos entonces a la, a la parte de combate y aquí pues podemos escoger eh, aleatorio, le damos, ¿qué te parece? Bien, eh, vamos allá. Eh, supongo que esto uno contra otro ¿no? ¿será? sí claro, debe de ser yo es que uno aún no lo he probado uno. por eso te digo que no, esta parte yo tampoco la he probado ¿ves? bueno voy a probar otro otro personaje sí, es, es lo que estaba pensando yo voy a probar también otra cosa a ver no sé si pillar pillar que quieras a mí me da igual yo qué sé mira, el Adam por, por okay, ser el último que pues ha llegado pues yo cojo la de la guitarra a ver vamos allá a ver, a ver qué, qué tal está este modo. Pues Esta, eso. ¿Esta bola se podrá golpear? A ver. Dale, sí, se sí, sí puede. Vale. vale. Uah, sí, pero también, también vuelve, ¿eh? Vale, ok. ¡Ey! Ahora. Me, has, me has pillado. Es más rápida esta. Este debe ser más cañero. ¡No! ¡Ostras! Esa que es golpe especial, ¿no? Sí, claro. ¡Ostras! Lo que pasa es que te come vida, ¿eh? Te he cuidado. Sí, sí, sí. Hay que llevar cuidado ahí con él. Sí, sí, y, sí. y come, come más que mi golpe especial, por lo que veo. Sí. Lo que pasa sí. es que... Seguro que mi golpe especial es menos potente. Toma. ¡Wow! A ver si me sigue más pillado bien. Oh, ¡Ostras! la bola, me, me ha matado la bola. Te he con la bola. Bueno, probamos otro a ver. Venga. Aleatorio, a ver a ver qué es lo que sale. Y vamos a probar, pues. Voy a poner este ahora yo. Hola, pues mira, yo también había. Espérate. Me es, ¿Querías poner Pues venga, yo voy con este. Ala. Venga, yo este. A ver qué tal está el, el Adam este. Vamos a probar. Ah, está chilo, está chilo. Bueno, hay objetos por ahí, chungos. Oh, vale. Oh, oh, oh, cuidado. Oye, pues el tanque este no está mal, eh. Cuidado. Es demasiado cañero para mí. ¿Sí? Uf, no, es demasiado tanque muy lento oh, pero claro como te enganche ¿eh? como te enganche el tío es tremendo claro fíjate que apenas salta oh. sí no no la verdad es que saltar poco más no pillao oh. Oh, buena No, que me contamino Creo que está la ganas tú eh oh, Estoy casi muerto Empate <risa> Ostras, toma, empate Y nos rebota en los dos, ¿te fijaste? <risa> Qué bueno A ver, otra va Ahora voy a jugar yo con, con, con el Axel Venga, yo, yo con la chica Vamos allá A ver qué, qué nos sale ahora Va, está divertido este Tenía que tener más vida para que fuera más Sí, la verdad es que sí Lo que pasa es que seguramente eh, se podrá configurar eso Eh, pues puede no, ser te... eh... Oh, me has pillado oh, Buena Vale, está fallado. Buena. Oh, le he dado. Buena. Oh, me le, le di otra vez a lo mismo. Ay. ¿Cómo haces el lanzamiento? Porque eh, le, das yo, a, le, das hacia, le das hacia el otro lado sí. y le das a la X. A la X, vale. Sí, agárrame. Ahí. Eso es. ¿Ves? Ok, vale. Que a mí a veces me salía y digo, ¿yo como coño se hace? Es, es, es así. Si le das hacia el mismo lado, golpea, agarra Sí, correcto. ¡Uf! Uf ¡Buena! Ah, cuidado que te quedas sin vida. Toma. ¡Qué buena! ¡Buena! Bueno, has ahí bien. Ah, buena. Oh. ¡Hala! Me has pillado bien. ¡Hala! Otra más. <risa> <risa> Ponemos una que no haya salido. ¿Esta Chinatown salió? Eh, creo que no. A ver, venga, va. Y... Ahora voy a jugar yo con el Giratón. Venga, pues yo ahora voy a pillar la guitarra. Usable. ¡Vuela! Uf, qué lento es, Dios. ¡Buena! Buena. Sí, este dejas el botón pulsado y hace un ataque así, cargado. Es muy tanque, pero... Apenas salta. ¿Qué? ¿Le da otra vez? Eso lo haces para, para cortarme el ataque. <risa> No, no, de, de verdad que es que el, el, el botón X es que está justo al lado a ver, de. La... A ver, espera. ¡Guau! ¡Wow! Me has pillado. ¡Wall! ¿Qué has hecho? No sé, dejé el botón pulsado. El ¡Toma! botón de, <ríe> de, de efecto especial. ¡Toma! Hola. <ríe> bueno, echamos aquí la última, ¿no? Venga, sí, venga. <ríe> a ver, este, esta de la torre la, la probamos... Eh, venga, las que quieras, da igual. A ver. Eh, ¿Cuál no probé aún? Creo que ya los probé todos, sí, eh. pues Creo que más probé ya todos. Venga, pues juego otra vez con Blaze. Nada. Chao, ahí bien, ¿eh? Te fijaste en el detalle del, del cristal, sí, está guay. Bueno, eh, el dibujante de, de los personajes es el mismo que, que el del que Wonder Boy, ¿eh? El Ajá. Dragon Strap, se nota que es la misma mano, sí, sí. Oye, y la musiquilla muy bien, ¿eh? La sí, verdad es que... bien. Bueno, una cosa, es verdad. Hablando Pero... de la música, que ah. tenemos eh, esto. Ah, no lo cambió, espera. ¿El qué? Eh, audio, banda sonora retro. No lo cambió. Bueno, no sé. Eh, que te sale con, con música en plan. Más ah. Antes. Buena. Me estás machacando ahora, eh. ¡Toma! ¡Oh, buena! Ostras, ¿se puede hacer un golpe Buah. especial en el aire? No lo sabía. Sí, sí. Me ha salido antes y uno a mí. Buena. No me estás Buah. dejando respirar, eh. Bueno, bueno, te defiendes bien. Más ganado. Ah. bueno, pues creo que por hoy ya ha llegado sí. y, y nada, que el juego que está genial, eh, desde aquí, desde jugando en linux.com os recomendamos encarecidamente que si os gustan este tipo de juegos, tipo retro pues arcades de, de peleas y demás, pues este juego os va a encantar. Seguro es que nos, muy recomendable. Seguro muy que no os va a defraudar ni lo más mínimo. Tanto si sois eh, seguidores de, de la saga de Streets of Race como si no. Eh, es un juego muy, muy recomendable. Que se nota que está hecho con mucha dedicación. Respetando muchísimo todo lo que es eh, y lo que fue Streets of Race. Y, y nada. Eh, pues vamos a, a decir la última parte de la clave. O sea que ahora sí que es el. El momento en el que, si estáis atentos y sois los primeritos, os vais a quedar con el, con el juego, ¿vale? Bueno, pues nada, eh, la última parte de la clave es X, C, T, P, 2. Repito, X, C, T, P, 2. Y bueno, pues eh, felicidades a la persona pues, que, que haya conseguido el juego y como dijo antes eh, Pato, pues eh, ya sabéis, poneros en contacto con nosotros en los comentarios de este vídeo o si no, pues eh, como siempre a través de nuestros canales de, de Matrix y, y de Telegram. Sí, por lo menos para decir que os, que os, os ha tocado el, el juego y... Por lo menos poderos felicitar. Exacto, felicitaros y a lo mejor, bueno, pues echar una partida ahí, a, ahí también. también. ¿eh? Echar ahí unos combates o, o algo en línea. Vale, bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí porque si no, os vamos a descubrir demasiado del juego y luego cuando lo compréis eh, pues, o lo pidáis por Navidad o esas cosas, pues ya, ya veis de qué va, ya, ya os lo descubrimos completamente. Vale, lo vamos a dejar aquí. Eh, a nos nosotros lo hemos pasado en grande jugando a este Streets of Race 4 Y tanto. Eh, está, está muy, muy chulo la verdad eh, no nos cansamos de decir que, que está muy bien y, y bueno pues volvemos a, a dar las gracias de nuevo a la gente de Dotemu a Ethan Lee por supuesto por portar este maravilloso juego y, y nada recordaros lo de siempre que somos jugando en linux.com que tenéis ahí abajo en, los, en la descripción del vídeo un montón de enlaces y, y bueno, pues eh, gracias a nuestros canales de Matrix, de Telegram, nuestros foros, eh, redes sociales de Mastodon y Twitter. Y como siempre, pues eh, si os gusta el vídeo dadle a like, si os gusta nuestro contenido suscribíos y marcad la campanita para que os lleguen los avisos. Y que cualquier comentario que hagáis pues siempre será muy bien recibido. Y seguramente mi colega Pato quiere decir algo, que le estoy aquí no, no, Ocupando no, no. el micro constantemente. <ríe> no, no, no. Eh, eh, es que se, se te da bien, Leo. Se, se te me da bien. bien. Bueno, se se da da bien. esa parte ya la tengo muy... <ríe> la tengo ya muy... Muy, muy, muy maillada, sí, muy... Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues nada más. Eh, como siempre os decimos, hasta la próxima, chavales. Nos chao. vemos. Chao, chao.